Por todas las compas marchando y en tomas, por todas las cabras sufriendo en silencio, por todas las madres pidiendo justicia, por todas las hijas desaparecidas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resume fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Daisy, soy Antonia, soy Ladeo, soy Ambar, soy Ana y soy Sofía.